Seguramente, es que bonito, es súper bonito En ese aspecto, tiene un rol muy... muy Una física chula Vamos hasta donde podemos llegar hoy, ¿no? <risa> Después lo vamos a hacer para un ratillo, creo yo Para seguir la historia y tal eh, Tenemos que pasárnoslo también Lo empezamos y nos matamos los dos bosses así Super tryhard En la última, juega, juega así en, en la última media hora, pero sí Vale, vale vamos a entrar, o sea Qué menos un momento Esto está chulo, en verdad Esto es un, un minijuego, ¿vale? Es un minijuego Ahí va, ahí va El primer super, exacto Pero un poco de minijuego Está guapo por eso Uy, ese se me ha pirado Puto barrin tío El barrin de este juego me vuelve loco Es la polla Está muy muy gracioso el juego a chilear después de, de, de tanto... De tanto Fortnite, de tres horas casi, pues nos metemos aquí a todas. Va a acabar ya en breve. Uy, no llegaba a este sí. A ver, bueno, yo me lo tomo de una manera chill, guas. En el sentido de que no sé, está guapo. Está guapo. Y yo, todos los juegos que no sean de. de tontos todo el rato ahí eh, rateando. De puta madre. Aquí ni no hay tontos que ratean. Aquí solo está yo y, y mis fallos, ¿no? Si me equivoco, me equivoco yo. <risa> No es porque la condición sabes, por jugar en una plataforma u otra Eso es complicado. El Tirón, vamos Me hace mucha gracia, tío La polla, ese Es la pollísima Es la caña, tío El puto juego es súper entrañado tío. Bueno, a todas, súper roto <risa> <risa> Baitazo, os lo he dicho O sea, si voy con tres vidas, voy súper seguro Pero si no, no, tío os lo prometo Tengo que hacerlo con tres vidas Soy un, un, un picado de los videojuegos tan alto Que necesito las tres vidas a todas O sea, lo necesito como el comer <risa> No, casi, casi Le quedaba nada, vamos El perro Ya casi, sí, sí, sí El timing está eh, pillado Pero es eso Este bosque. ¡Ey, bro! Este boss en concreto Por sus aleatoriedades Cuando rebota la pared o no eh, Puede llegar a quitar un punto de vida Incluso cuando le quería hacer antes el, el parry, ¿no? ¡Woop! Un momento que creo que ya está, o sea, está ready Yo me piro para atrás y le empiezo a pegar, vale eh, Me echo un poquito para adelante, ahí, nice Vale, me va a pegar, ahí va Vale, le, le he quitado, le he echado un ulti, vale, gente Le he echado un ulti, eh, le voy a un poquito de vida, es más que obvio ¡Eh, bro! Ah, está under de control Under de control, eh Behind the musgo Oh, mierda, qué, cag qué, qué cagada, tío Acabo de cometer, lol, lol, lol, lol. Vale <risa> Behind, behind, behind, behind, behind you, bro Behind you, está muerto, está muerto Está muertísimo, está muertísimo, gente, está muertísimo ¡Oh, oh, oh! Vamos, perro Que verraca, tío Ah, ahora, ahora Ay, chévere Cagada total Cagada total eh, Muchas veces los, los, los bosses más fáciles Van a ser los más difíciles para mí ¿Qué tal, Zobi? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mi hermanote? ¿Cómo va tu lunes? Vamos, sí <risa> Del tiro me, Muchas veces me tracheo Ya habéis visto Cuando tengo muchas vidas, sí Pero si no, no Me alegra con mole Ya sabéis que a lo mejor Cinco horas no me No me voy a jugando al Fortnite Eso la tía cuando Estaba cheto, ¿no? En plan, el, el juego Y era mucho más divertido Prefiero ahora juego chill O sea Ve, nice Ve, ve No está mal Es que es tan difícil Es tan difícil ¿Qué tal PCR? ¿Cómo estamos? Toma Brutal ¿Cómo a tu lunecito? Aquí estamos eh, Intentándonos pasar este en regular E imagínate Y bueno Imaginarse en difícil Ah Putada que me haya dado tan fácilmente antes eh Vale, ¿se va a quedar por arriba? Ahora va Ahora va Por arriba, por arriba. ¡Oh! ¡Nice! Uf. Vamos a ver si podemos llegar, eh, con las tres. ¿Vida? Y sí. Y sí, sí, las tres, vidas Tira por abajo, yo vengo por aquí, he perdido un parring, ah. Casi me da ese, tío. Jajaja, ja, ja, ja, su puta madre. Oh, vete a la segunda fase ya, perra. Qué berrilla. Ojalá, ojalá fuese. No, tío, qué putada. Esto es una putada, ¿eh? O sea, que este, este pibe. Que este pibe venga por mí. Es una putada, bro. Pero ya le tengo el timing, he eh, pillado incluso. A ver ¿se me da. Uh, qué potra, ¿eh? Mano, mano, mano, mano. Qué potrilla, ¿eh? Vale, la vida. ella, ya, así que no. Nos ha quitado uno de vida. Qué perro, tío. Qué perro, vamos, no, pero va ah. Importante, seguía hacia adelante A peso partido A peso partido A peso partido Vale Me <risa> <risa> <El> perro <peluquismo. risa> oh, hey, hey, hey. Concentración máxima, segunda fase Vale eh. Vale, ahí está su puto ovni Vale, guay No, tío Putada, ¿eh? A ver si cogemos el, el Rit tío Está muerta, tío Está muertísima, bro Está muertísima, hermano Está muertísima Está muertísima ¡No! ¡Le he dado knockout! ¡Jojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué potra! ¡Le el último toque! Increíble, si habéis visto eso en algún momento, pues yo nunca lo he visto. Ah, nunca lo he visto en el, en el momento que me ha pegado rayo el ¿no? Madre mía. Wow. ¡Guapísimo! ¡Qué potra! ¡Qué potra! Brutal, brutal. Brutal, complicado el boe dando por culo de esa manera con la fase del ovni. Ridículo. ole, Menos, ve menos, está bien, está bien. No está mal, o sea, me di por conforme. Le quedado un toque. Nadie me ha dicho eso. <risa> es que Nicole me ha regalado a la skin de Lalo. Flipa, después esta noche le vamos a dar bastante uso. Hey. Sinceramente, que le vamos a dar durillo Lo tenemos ya, en verdad, o sea, lo tenemos easy. Lo malo es que esa parte me toca las pelotas jamás no bombear, la verdad. O sea, GG por ello. O sea, guay, me va a dar casi eso, ¿eh? La he cagado mucho. Oh, oh. tirando el ulti ahí, me cago en todo. Lo que se mueve, porque es que le de ahí al círculo sin querer. Es que le da el puto círculo, la verdad, sin querer. Estoy deseando poder coger el siguiente tiro, que es el que rebota. Está flipante ese tiro. O sea, pillamos estas, las de aquí abajo. En verdad, estas no las hacemos easy a esta altura. Metimos aquí, nos tira otra. Venimos por abajo, matamos a esto, easy, easy. Le pegamos a esto, La hacemos parring a esto, lo matamos. Vale, se pone en modo enredadera. Vale, aquí, aquí y aquí. Va, ok, ok. Me vuelvo para atrás eh, Hola Esto es un parring para mí El tirón Esto no es un parring ya Vale, lo tenemos Lo tenemos, eh, hey, Gareth Lo tenemos, eh Lo tenemos Lo tenemos, haceros caso Lo tenemos ya, mira Knockout Knockout Hostia Tío, cuánta vida le queda Ah, está muerto ya, ¿no? O sea No, mierda O sea, wow la ha cagado, eh Nice Steam for Nine, No... Ah, no era Animal Crossing lo hemos hecho con tres corazones, eh Wow <risa> Ella reventando en el fornique La verdad es que me hemos pegado un buen tute esto. Oye, de Fortnite me no hemos pegado un buen tute Una fe, ¿no? Una A, ¿eh? Facherito, facherito, eh Me, me mola, me mola I, I like it, I fucking like it Madre mía, está siempre gracioso, tío, este juego Bueno, os dejo, por supuesto, guau wow, sin problem, coño Espero que te vaya bonito yo hoy de eh, Cutthead lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir la última ahorita al fucking Cyberpunk a full de mango. A ver si nos hacemos un par de misiones ahora y revivimos al a Johnny noiseville Lo dejamos aquí, mañana seguiremos. Ya sabéis que este va a ser el próximo gameplay, eh, bueno, juego gameplay que vais a ver en YouTube. Junto al Cyberpunk y por supuesto como tier ese siempre, Fortnite a punta pala. Pero siempre, ya lo sabéis y demás, eso es mi tier junto con League of Legends. Pero claro, ahora está eh, un poco en shock, ¿no? Eh, básicamente es obvio porque en League of Legends no ha, no ha empezado la temporada, eh, es normal. Puto normal. Cyberpunk.